Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy eli Pintora y vamos a seguir con Pokémon Masters. Venga, vamos a empezar. Principalmente vamos a recoger primeramente, graba, la... la recompensa de hoy. A ver si carga, está un poquito lento. Hola. Hola. Eh, no sé más esta tía, no acuerdo. Hola Asa. Dame mi recompensa de hoy. Esas mil gemitas más. Genial. Y 100 por una bonificación de recompensa diaria. Perfecto. Todo para mí. Si sí, no me digas esto, ya no lo sé. Bueno, vamos a recoger la gemita. La aceptamos. Tenemos para hacer un lance. Seguro. Pero, pero, pero, pero, pero. Ayer. Hice, eh, me vine aquí en multijugador, eventos y Sol Galeo. Y me hice todas estas misiones. Ya tengo las, las 100, los 100 pases de Sol Galeo. Así que vamos a empezar con la historia del modo jugador. Es una nueva y brillante amistad. Vamos a hacer esa para tener ya a Sol Galeo. Así que creo que eso es el tema principal de, de mi vídeo de hoy. Ahí Sol, Galeo. Y Edra y Tilo, bien, todos cansados. Muy bien. Están todos hechos polvo, vamos. Están de resaca de uno de enero. Venga. Que sí, que sí. Yo no lo paro, vayan leyéndolo ustedes. A mí es que me da pereza ya leerlo. Vamos a lo que nos concierne Así que sí Solgaleo está precioso Ay, se marchan Adiós Y Solgaleo los llama Ay, pues qué bonito Seguro Dime que tengo que pelear, por favor. No solo que me lo regalen y ya está. Pues sí. Bienvenido, Sol Galeo. Sol nos lo regala. Bueno, también. Las batallas que había que pegarse, vamos. ¡Genial! ¡Ya tengo a Sol Galeo! Ahí está. Amistad con Sol Galeo. Ya, cinco estrellitas ahí. ¿Cómo mola? Ah, uy. Has completado la historia. Disponible. Ahora puedes cancelar nuevos objetos de eventos para fortalecer a tu compi. Pero ahí había otra cosa más. Por lo tanto... Ey, versus versus Team Break. Pero... No sé si tengo que ir con... Con Sleeping Torah y sordaleo que entonces sería conveniente mejorarlo ah, no puedo ir con cualquiera pues venga vamos a elegir un equipo eh, nuevo vamos a crearlo de cero tiene que ser de lucha y acero vamos a cambiar formación ya sabes lo que dije antes automático es lucha y acero entonces elegimos lucha y ahí más o menos nos pone el equipo recomendado el mejor que tenga de tipo ace de tipo lucha y uf, uf. a ver en mi caso está muy bien Corelia es la mejor que tengo de tipo lucha porque me evoluciona el Lucario así que creo creo que es mejor quitar a Bruno seleccionamos en Bruno Mm, filtramos por movimiento compi lucha y acero ponemos a Corelia y así nos lo cambia de puesto nos cambia de puesto a Bruno y a Corelia y ahora cojo a Bruno y lo cambio por este uh, ¿qué puedo poner? a la pintora con Solgaleo mm, lo que tendría que subirlo bueno, vamos a intentarlo así, si no lo subimos. Venga, vamos con Tileo. O Tileo. Y venga. Por cierto, tengo la pose en japonés, porque tengo compañeros, amigos, que tienen el texto en inglés. No, no sé, no, no me sabe igual. Venga, vamos a por ello. Voy a quitar el modo automático. así si me da tiempo. Ah, ahí. vamos a analizar un poco la situación vamos a meter directo, ataque múltiple X y, y, y cabeza de hierro a este mismo. otro directo otro ataque múltiple, mira, ahora mismo la del meditite está bastante chetada con Tileo, aparte de usar cabeza de hierro que hace que se ponga en modo ataque, vamos a usar brillante como la acero para que aumente el ataque. Y vamos a pegarle una bocajarro aquí al tiranita. Y luchemos sin cuartel. Y sí, yo creo que lo mejor va a ser cargarme a la maura este. Con otra cabeza. Cabeza de hierro. Cabeza. Madre mía todo va a salir rodado aquí y creo que ahora es ataque compi vamos a esperar un poco para que se lo coma el tiranita ahí. y seguimos pegándole cabeza de hierro en este caso al gran bull tenemos ahí al mega lucario Las animaciones me encantan Flipo, flipo mucho Ah, que no me he cargado a la Maura uh. Bueno, un giro bola para la Maura Le ponemos todo a salir bien aquí Luchemos el cuartel aquí Vamos a echarle una bocajarro No, un incremento Un giro bola al Gran Bull bueno, ahora cuidadito, que se viene el ataque compi de tiranita. Cuidadito, cuidadito. El puño incremento no me mejora las, las estadísticas. Que debe recordar que sí, ¿no? Pues Puede mejorarlas. Bueno, ahí viene. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Que se carga de equipo. Ay, madre mía. Bueno, el médico mínimo se lo carga. ¡Oh! Ay, Dios mío. Nada, que no voy a poder, no voy a poder. Bueno. Abo cajarros. ¿Qué va. Que va, ya está, ya perdí. ¡Oh, qué fail! ¡Qué fail! Bueno, esto es prueba y error. Ya vimos que es la primera vez que lo hago. Bueno, ya sé más o menos con lo que va y demás. Ya sé que debería de meter 2 de acero más que de lucha, así que vámonos para atrás. Y vamos a chetar a, a Solgaleo. Yo creo que va a ser buena opción. Nos vamos a equipo. El otro día lo hice al revés. Yo creo que es mejor que primero aprenda los movimientos de la habilidad. Por si acaso, después te quedes sin, sin los objetos que necesitas. Y es mejor tenerlo lleno, tenerlo bien entrenado, por así decirlo. Y después ya subirle de nivel. Bueno, me el Destello Solar. Onda certero. Y... Mira, a esto me refería. Impide que el Pokémon sufra reducciones en las características. Me necesitan 150 fotónicas. Fotónicas Plus. Y 100 Fotónicas Max. Yo creo que está todo muy bien. Me vamos a intentar subirlo. No, lo máximo que se pueda. Tampoco hay que volverse loco. Madre mía. <ríe> no voy a poder. Pues nada. Pues nada. Um... Vamos a irlo dejando por aquí porque voy a tener que farmear un poquito. Voy a tener que venir aquí al modo evento. Que por cierto, si lo hacen cada día, la, las recompensas hacen que los 100 cupones los tenga súper rápido. Entonces, hay que aprovecharlos, ¿eh? Pues nada, yo lo voy a ir dejando por aquí. Ya vieron que ya tengo a sol, galeón. Y ya en la siguiente, pues ya, estará matopadito, por así decirlo. Espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no están suscritos pueden suscribirse aquí abajo a la derecha y a la, a la campanita por si quieren que les avise cada vez que suba vídeo. Nada, nos vemos en el siguiente, chao, adiós.